saludos dios les bendiga aquí estamos con nuestro boletín de visa con relación a lo que es el mes de abril vamos a ver eh, este boletín de visas estamos aquí dentro de lo que son las peticiones por familia de acuerdo a lo que ustedes ven aquí que esto tiene que ver la mayoría de los países excluyendo lo que es china india méxico y filipinas las categorías están acá te este tiene f1 donde estamos refiriendo a los beneficiarios que son hijos mayores de 21 años de ciudadano Que la fecha de prioridad es del diciembre 1-2014 Recuerden que la fecha de prioridad usted la puede conseguir en el I-797 Y ahí usted busca cuál es la fecha de prioridad Asimismo eh, se lo dice Priority Date Entonces dice que están para diciembre, lo que están de diciembre 1-2014 tienen visa disponible eh, dice que el tiempo de espera en promedio son 8 años, 4 meses F2A las cónyuges de esposa o esposo de hijos o hijos solteros menores de 21 años de residente Estamos hablando la fecha de septiembre 8, 2020 2 eh, años 6 meses, 23 días es el tiempo promedio de espera, los días varian, van a variar el F2B hijos solteros mayores de 21 años de residente, estamos en septiembre de... Dos, eh, 22, 2015 promedio de espera 7 años en el caso de los hijos de ciudadanos que son casados la F3 dice que estamos en la fecha de prioridad noviembre 22, 2008 14 años en promedio en el caso de los, eh, de los hermanos de ciudadanos que han sido pedidos marzo 22, 2007 mire cuánto se ha distanciado este tipo de petición, un poco tortuosa, pero esa es la realidad. Pasamos a lo que es el Estado de México, el F1, hijos mayores de 21 años, de un ciudadano, abril 1 del 2001, por medio 22 años, consuelo para los, los hermanos de ciudadanos en los otros países que no son México. F2A, hablamos de las esposas y los hijos, que son solteros menores de 21 años, de un residente permanente, noviembre 1, 2018. Esta es la fecha. Y para los F2B, que son los hijos solteros, que son mayores de 21 años, que son pedidos por un residente permanente, junio 1, 2001. Y en el caso de los F3 hijos de, que son casados de un, de un ciudadano americano, o sea, casados, hijos y que pertenece al ciudadano americano, noviembre 1, 1997, 25 años, F4 para México, hermano de ciudadanos, 22 años, dice que están para los de agosto 1, 2000, esas personas tienen sus visas disponibles, en el caso específico de aquellas personas que tienen una petición por trabajo, Aquí nosotros podemos eh, decir que el E1, E2, E3 E3, E3, E3, que sería en el caso de otros. Ahí están las fechas. Trabajadores prioritarios, abril 1, 2023. Personas de habilidad excepcional, julio 1, 2023. Trabajo con, es, con experiencia y profesionales, abril 1, 2023. Y, por último, hay otros tipos de trabajo que están de enero 1-2020. Regularmente estos tiempos no son tan largos, pues se trata de trabajo. Hasta aquí el boletín de visa concerniente a lo que es el mes de abril. Si deseas contactarme para algún proceso de petición de residencia o visa de paso me puedes contactar a través de estos números. Estamos trabajando desde República Dominicana. Claro está, ya no hay barreras O sea, que lo podemos hacer, no importa en el país que tú estés pues ya lo hemos hecho con otras personas. Así que muchas bendiciones y hasta otro video. Ahí nos estaremos viendo. No olvides suscribirte a mi canal y de esta manera pues poderme motivar para yo seguir publicando contenido como este. Muchas gracias a todos.